Las fosas nasales poseen una mucosa nasal encargada de calentar el aire, ya que posee gran cantidad de vasos sanguíneos, de humedecerlo y de limpiar el aire mediante el mucus y los pelos nasales. También la mucosa olfativa identifica los olores por el olfato. De las fosas nasales pasaría el aire hacia la faringe, pero si no va directamente, si no pasa por las fosas nasales, sino que va directamente por la boca... El aire ni se calienta, ni se humedece, ni se limpia. De la faringe pasaría el aire a la laringe. Allí tenemos la epiglotis que impide que el bolo alimenticio vaya por las vías respiratorias y vaya en lugar, vaya por el aparato digestivo. Aquí estarían las cuerdas vocales. Hola, hola. De las fosas nasales de la faringe pasaría a la laringe. De allí pasaría la tráquea. La tráquea es un tubo de unos 13 centímetros que permanece abierto, tiene 20 anillos cartilaginasos semicirculares, se ramifica en dos bronquios. Los bronquios uno va para cada pulmón, tres bronquiolos hacia el lado derecho y dos hacia izquierdo, que es según los lóbulos pulmonares. Esto se va ramificando, los bronquiolos se van ramificando hasta llegar a los alveolos pulmonares. Los alveolos pulmonares son diminutos sacos de paredes muy finas rodeados de numerosos capilares sanguíneos donde se produce un intercambio de gases entre el aire y la sangre. Se produce este intercambio por difusión, es decir, de donde hay más concentración a donde hay menos. Así pasaría oxígeno del interior del aire del alveolo pulmonar al interior de la sangre, a la sangre, donde se uniría a la hemoglobina. Y el CO2 pasaría del interior de los capilares sanguíneos al interior de los alveolos pulmonares y así los pulsaríamos. Por eso el aire que yo inspiro está enriquecido en oxígeno y el aire que yo expiro, el aire que yo expulso tendría más CO2.